Quiero fumar un porro. Marco, deberías dejar de fumar. ¿No recuerdas el sueño que me contaste el otro día? ¡Hola! Soy Alba Mayo, desarrollador de videojuegos indie y ¡Dios! Has sido acusado de ser un drogadicto y te declaro culpable. Por tanto, te condeno a fumar porros cada vez más largos hasta que mueras. No te asusta. Claro que no. Ningún porro. Es demasiado largo para mí. Marco. Debes usar la barra espaciadora. Seguir fumando. No te llevará a ningún lado ru ru ¡Dá que no podés fumarte un faso de este tamaño! ¡Es demasiado largo! ¡Claro que puedo! ¡Me fumo uno así todas las mañanas! Ah, Se mostraron entonces, careta! ¡Pa creer, te digo yo! ¡Lo haría! Pero no tengo mi fuego de la suerte conmigo. ¡Hola! ¡Yo lo puedo fumar sin ningún problema! ¿Y qué carajo sos vos, loco? ¡Soy yo, Marco! ¡Ah, güey! Bueno. Tomá y fumá entonces. Pero si te mueres, no es mi problema. Como nah, nah, nah, nah. no, Te iba diciendo, te iba diciendo, programar 20 juegos. No te creo nada de lo que te iba loco. te la diciendo, Oye, no le puedes estar vendiendo eso a unos niños. ¿Qué? Soy bufeo, feo, Julio. vendo a mi hijo, la wea que quiero. Ah, disculpa, no sabía que eran tus hijos. Mira acá, narigón perkinazo, antes que te agarra, guaden los hijos. No, no, no. Tranquilo, yo solo te quiero comprar un poco. Esta hierba es fina, oh. esta es la banana Hayes. En la que le dejo el laya to y blog al ojo sabes que me caíste bien así que te voy a armarte el meopito para que quede lo loco loco pero si dejáis un poquito me te juro que te no mato, mato. fue un mal sueño.